Y los hombres del Dortmund le dan los primeros toques al balón. Jadon Sancho. El Dortmund reiniciará el juego con la falta. Sánchez, que cerca está el gol. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. Vaya parado. Una parada muy plástica, Marolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. El portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Casus Clay. Bardi, parece que atención el gol. Veremos qué nos cuentan desde Estudios Centrales. Sí, ha sido el primer gol del Colonia. El encuentro está igualado ahora mismo. Uno, 1 Solo llevamos seis minutos de encuentro. Eso es informar y lo demás son tonterías. No quiere líos, pelotazo. La presión dio resultados. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. Mucho espacio libre para el Borussia. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Cuidado! gol, No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y la acaba enchufando con un testarazo. Volvemos a ver el gol de una factura realmente impecable. Abre el marcador con este tanto. Uno